Preocupantemente recurrentes son los casos de agresión contra las féminas de parte de parejas o exparejas en esta ciudad. Así lo explica la Coordinadora de Violencia de Género en esta provincia, Magistrada Gladys Germán. En esta demarcación eh, el, el auge de las denuncias es eh, bastante amplio. Aquí oscila ya entre eh, el día a día, eh, de, de hasta 30 y 35 nos llegan. Solamente entre, porque ahí se incluye lo que es género intrafamiliar y delitos sexuales, los cuales son muchos también. Eh, los fines de semana hay que baja un poco porque trabajamos sábado y domingo y son eh, de cuatro y cinco nada más. Pero a diario nosotros percibimos del cuartel que arrestan en la noche, en la madrugada, personas pues de flagrantes delitos que también nos llegan. Eh, muchas veces hasta ocho, por eso hasta ocho personas detenidas nos llegan en un día. Germán explica que las víctimas de violencia suelen poner querellas y orden de alejamiento de formas reiteradas, pues por múltiples razones regresan con su agresor. Constantemente nosotros hacemos el proceso, lo realizamos, le presentamos la acusación y todavía no ha terminado ese primer proceso cuando ya hay un segundo proceso. Ya vuelven otra vez e interponen denuncia porque... Eh, por la misma situación de las primeras denuncias, ellas vienen y presentan un desistimiento, le dan una oportunidad al ciudadano, al imputado, al agresor, en ese caso, y ellas vienen y luego vuelve otra vez y reincide y vuelve otra vez y vuelve donde nosotros. Aclara que contrario a lo que se piensa, no solo las mujeres de casos recursos son víctimas de agresión intrafamiliar o de género. Bueno, realmente eh, eh, la persona siempre dice eso, de que, ah, que son de bajos recursos, pues realmente no es así. Lo que pasa es que de bajo recursos vemos más personas, por eso las vemos así. Pero aquí vienen personas y eh, eh, señoras de toda, la, de toda naturaleza, tanto ya a nivel profesional, nosotros recibimos mujeres que son profesionales, mujeres de clase media, mujeres de clase alta, nosotros recibimos también. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.